Gracias, Amado, Fulvio, Carolina a todo el equipo de producción. Gracias también a la gente que nos ve eh, todos los días. A la gente que está de acuerdo, a los que no están de acuerdo, porque eso es lo importante, es la democracia. Eh, veo que hace mucho énfasis siempre el maestro Amado José Rosa de que la democracia es vivir en el disenso. Y eso es muy importante, tener diferentes puntos de <coughs> vista, es lo que hace eh, el equilibrio. <coughs> Miren, hace un tiempo yo le daba un... Una, presentaba una propuesta aquí para la alcaldía de San Francisco de Macorís, o para cualquier alcaldía que lo quiera tomar. Eh, y ahora, precisamente que está Siquio NG como alcalde de San Francisco, ojalá pudiera él ver esta, este tema que le voy a presentar, con el objetivo de ver si nosotros lo id a identificamos eh, algunas herramientas para nosotros como, como ciudad, desarrollarnos o por lo menos promover el, el desarrollo. Nosotros no tenemos playa. Nosotros somos como Santiago, eh, como Moca, como La Vega. Nosotros no tenemos playa. Y por tanto, el turismo que nosotros tenemos que hacer es un turismo, lamentablemente, que tiene que ser, en el caso nuestro, eh, ecoturismo y vender las bondades que tenemos dentro. A propósito de que ayer, casualmente, eh, el compañero Amado hablaba de el museo a, a Rubirosa, que por sí. cierto, escuché ahí a, al maestro Roberto Santos Hernández diciendo de todo, él pudiera tener, eh, eh, y entiendo que tiene gran parte de razón, pero yo sé que a lo que Amado se refiere no es a esa parte por ejemplo, negativa, sino a atraer un público que a veces no le importa la historia realmente, exacto, que lo que le importa exacto. es eh, eh, ese el personaje. No vi, no vi el comentario de Robert. Sí, eh, muy fuerte. Él dice que incluso fue caliente de todo. Sí, sí, sí. Pues, claro. Miren, con relación a esto... Eh, nosotros presentamos hace un tiempo aquí lo que era la ruta turística de San Francisco de Macorís y hacíamos una propuesta de que esta ruta fuera dirigida, manejada por el ayuntamiento, por el municipio, si se quiere. Puede ser la gobernación, eh, conjuntamente con el ayuntamiento, la que sean, las instituciones que se puedan eh, juntar para esto, incluyendo las universidades. Esto incluye que al, al turista tenemos que atraerlo a San Francisco. ¿Cómo? Vendiéndole las bondades que tenemos. Si yo le pregunto a ustedes cuál es el plato típico de San Francisco de Macorís que esos jóvenes y que un turista que esté eh, en Rusia lo conozca, ¿cuál es? El, el, el buche de Perico. El buche de Perico. Uh -huh. Pero eso no lo saben ustedes. Sí, ¿Ustedes, sí, verdad sí, que sí? Ninguno de esos jóvenes que, que está ahí detrás sí. de cámara, ni, la, ni el que está en Rusia, lo sabe. ¿Por qué? Porque no lo hemos promovido. El tuviera... buche de Perico es un sancocho, pero con mucho, este, ¿Maíz? Maíz, claro. con mucho maíz. Yo que soy un nacido, a mí me encanta eh, el turismo interno. Yo conozco eh, gran parte de la República Dominicana porque he hecho mucho turismo interno. Por ejemplo, me encanta Barahona. Me fascina porque entiendo que ahí están eh, eh, en la mejor combinación del agua eh, eh, dulce con la salada. Eh, sin embargo, la parte gastronómica ya no me gusta porque no tienen nada que ofrecerte allá en Barana, lamentablemente. En San Francisco, cuando usted viene, el que viene, no encuentra nada, na nada que hacer, salvo la reserva científica Loma quite espuela. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos ni siquiera descubierto lo que tenemos. Por ejemplo, yo quiero que me presenten esto que tengo aquí eh, delante. Eh, una gente viene a San Francisco, primero, no tiene dónde tirarse una foto. Segundo, no tiene dónde, o sea, un plato que diga, ¿qué se come aquí? Para yo ir a comerlo en tal sitio que lo venden. No sabe nada. Esto que ustedes ven aquí, eh, eh, yo soy coleccionista de, de, de estos carritos, ¿verdad? Me encanta este tipo de arte. Esto es de madera. Esto que ustedes ven aquí es de madera. Este último, este, es hecho en San Francisco de Macorís. Míralo ahí. De metal. Es de metal. Ese de, de ojalá eh, de reciclaje, sí. eso, lo hace, Willy, Willy. Willy. eso lo hace el señor Rafael de la Cruz aquí en San Francisco de Macorís. ¿Quién lo sabe? Dos o tres gente que quizás lo hemos visto en un programa de televisión, pero el municipio debería ¿Y dónde lo vende? a este señor, lo vende en su casa, este, este yo lo fui a comprar a su casa y pero, tuve que preguntar la dónde él vivía ¿Dónde, en dónde? el barrio Santa Ana. Eh, yo tengo el número aquí si ustedes quieren contactarse con él. Sí, sí. ¿Qué pasa? Yo entiendo que el municipio pudiera tomar a este señor y a otros artesanos y a gente que, a, a costureros, que puedan eh, proyectar este arte y ponerle un stand donde la gente lo vea. Y que ese stand o esos stand o esa, ese lugar donde estén todos ahí sea un punto de visita de los turistas. Por ejemplo, un turista que esté en Punta Cana. El municipio le hace saber que aquí hay esas bondades. Por ejemplo, que yo creo que aquí debería promoverse como parte de, de, de, del arte culinario de San Francisco de Macorís? La crema de Melanio. ah, que todo el mundo la conoce? ¿A que el pueblo de San Francisco de Macorís sabe lo que es la crema de Melanio? Y es una, es un referente. La crema de Melanio. ¿Quién no sabe dónde está Melanio? ¿Verdad? Que eh, valga la publicidad, no me la cobre yo eh, producción. Eh, pero es un si se quiere, ¿cómo le llamaríamos eso? Güey? Un plato. Güey? Sí, es eh, un dulce, una cuestión. Eh, sí, pero, un postre, exacto, un postre. Exactamente, postre. es un postre. Pero qué bueno que una gente de Rusia venga a probar eso: la crema de Melaño. ¿Qué otra cosa podemos decir aquí? Qué bueno que hubiera aquí un, un museo de Rubirosa, aunque una parte no esté de acuerdo. Pero qué bueno que aquí, por ejemplo, eh, existiera un museo de los peloteros que hemos tenido aquí, que tenemos ahora mismo, incluso tenemos grandes ligas, como es el caso de, de Richard Ureña, que es Franco Macorizano, de mi, de mi comunidad del aguacate. Porque tú tienes que promover a tu comunidad, a tu municipio. Yo que manejo perfectamente, eso sé lo que le estoy diciendo, la comunidad del aguacate de donde yo soy oriundo y la gente del aguacate que me está viendo saben de lo que yo voy a hablar ahora, no la conocía nadie. Cuando aquí en San Francisco de Macorís se hablaba del aguacate, se hablaba del aguacate, pero era de arenoso. Y yo decía, pero tenemos que hacer algo para dar a conocer a esta comunidad, para que la gente venga. ¿Qué hicimos? Creamos diferentes grupos, grupos de, de softball, grupos de pelota, eh, eh, ligas infantiles, grupos juveniles, y comenzamos a hacer actividades masivas donde iban miles de gente, y cuando la gente iba ese día, nosotros le enseñábamos las bondades que teníamos como comunidad, el talento de los jóvenes, los peloteros. Adivinen qué? Funcionó a la perfección. Hay gente que todavía me dice, mira el muchacho del aguacate, porque nosotros llevábamos la voz cantante, promovíamos a la comunidad, le decíamos, mira, aquí tenemos esto. Pero además, eso sirvió para que los jóvenes de esa comunidad se proyectaran eh, eh, cambiaron la visión que tenían de ir a tumbar cacao de, de, de, de quedarse en, en el campo a ir a las universidades a estudiar, la mayoría son profesionales y de, la, de esa generación hay muy pocos delincuentes lo pueden buscar, lo pueden investigar pero no solamente eso de la creación de las ligas infantiles hay peloteros en grandes ligas y es el caso de Richard Ureña que yo puedo decir que fui uno de los primeros que trabajé con él en, en, en la liga infantil del aguacate, que fue la primera Liga eh, eh, de esa comunidad. Y tenemos grandes ligas, hay muchachos que les cambió la vida, que hoy son millonarios. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que me coloquen la fotografía ahí de, de un video, eh, bueno, el video que mandé primero antes de la fotografía, de un sector aquí de San Francisco de Macorís, el barrio San Martín, sector San Martín, esto es en la calle 4. Yo pasé por ahí y me Qué llamó lindo. la atención esto. Y yo, ¿qué es esto? Y este arte. Eh, y me paro a preguntarle a los vecinos se, que por qué hicieron se, eso, eso, que es quién la lo la 4 hizo. de San Martín. Ajá, que, que cuál es el objetivo. Ah, que hicieron un videoclip aquí ahí fue y pintaron yo me esto. Y pero mira qué interesante. Fíjense ustedes cómo yo, de manera instintiva, me paré ahí a preguntar por eso. Me paré ahí a preguntar por qué eso. Y me dio deseo de tirarme una foto. ¿Eso, Momentito, eso, la persona eso está, que me está llamando. antes o después de la calle 11 o...? o... En la 4. Ahí mismo, en la 4, eh, eh, que, acá, eh, que es como una, como una intención suscita ahí, ¿verdad? Y esto es interesantísimo, señores. Yo le decía a Alestía, tú tienes que tomar una plaza pública de aquí y convertirla en una plaza artística para que la gente vaya a tomarse fotos. No el mural ese que hicieron allá afuera. Nadie se toma foto ahí. ¿Quién tiene foto de ahí? Nadie. Es que no tiene nada de atractivo. Porque no tiene nada de atractivo. Porque además está en un lugar que la gente no se para, que la gente no lo ve. Porque está en una pista y adelante. Si hubiesen tomado una plaza de aquí, la hubiesen convertido en algo bonito, que sí hay que destacar, que Alex sí rescató todos los parques de San Francisco de Macorís, los rescató todos y va muchísima gente. Pero el turista hay que atraerlo con algo más que eso. Hay que, hay que atraerlo con arte, hay que traerlo con comida, hay, hay que atraerlo con ambiente. Y entonces esto me pareció fenomenal y felicito a los muchachos que hicieron esto, lo hicieron para hacer un videoclip, pero funciona, yo me paré entonces yo qué hago yo la función, ahí de un turista porque yo no soy de ahí, me paré a ver qué es eso si nosotros tenemos aquí un lugar donde la gente pueda ir a tomarse fotos lugares así, y lugares donde la gente pueda ir a comprar un souvenir no sé si me doy a entender donde tú puedas ir a comprar un souvenir que tú digas, eh, el que el municipio te lleve a ti como turista, a tú ver ¿Qué te puedes llevar de San Francisco de Macorís? Y tú siempre buscas un regalo. Yo fui a Puerto Plata y cuando subí allá a la Loma, ¿verdad? A través teleférico, ¿qué traje allá arriba? Un barquito que lo hacen como con cuestiones de Cuerno de vaca. No sé de qué lo hacen, pero es bonito. Y yo lo traje. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer atraer a la gente por ejemplo, la reserva científica de Loma Lomas hay que venderla, hay que vender nuestros hoteles, hay que vender nuestras discotecas, cuando, cuando se termine el COVID hay que vender, por ejemplo eh, para allá arriba la, el, un, un resort que hay allá arriba en la Loma, ah, que es el, el interesantísimo, el Muy bonito. hay que venderlo todo pero eso tiene que hacerlo el muni municipio conjuntamente con los empresarios también, eso dilo hay que venderlo porque esa es la vida por ejemplo cuando tú llegas a un lugar tú no piensas comida diversión y naturalmente la parte nocturna tú quieres ver cómo es la vida nocturna de esa ciudad a mí me fascina eso me encanta y creo que de esta manera nosotros pudiéramos estar atrayendo mucha gente. Por último, quiero que coloquen ahí la, lo de la A, propuesta de la. Antes, ante, muestra el carrito, el carrito sí. que hace el M señor de Cruz. Cruz, ¿verdad? Sí. Dale la vuelta aquí. para que la gente lo vea por todas partes. Esto. Que esto tiene es, muy buena construcción. Miren, eso es. Por cierto, baratísimo sí, sí. Eso es lo que, lo que costó lo que, Yo doy 400 pesos por él Tiene todo por dentro Es preciosísimo esto Y esto es arte Una gente que venga a San Francisco de Macorís Quisiera llevarse un regalo así Pero él no tiene ayuda Él no tiene quien lo promueva Yo lo estoy haciendo hoy Es una réplica a escala y, de un G. willy y creo, Famoso y que, G. willy Así es. Está y muy ligado a la que, historia nuestra Manolo Bonilla creo que lo ha hecho en varias ocasiones Que lo promueve a él Pero lamentablemente no tiene ayuda El municipio deberá promoverlo Quiero que me coloque la foto de la carreta Vamos a hacer una comparación entre la carreta nueva y la vieja. Yo le propuse, esto fue un amigo mío que me, me hizo, mira esa carreta de esa persona que vende coco. Eh, coco. Si usted ve esa carreta, usted como que no le da deseo como de comprar ahí, y me excusa el señor, ¿verdad? Porque él no tiene la culpa, porque no está recibiendo ayuda, no está, no está recibiendo asesoría. Ponme la otra ahora. ¿Qué diferente fuera si ese señor, tú vienes, lo trabajas, le haces una carreta parecido a esto? Esto fue una idea. Es eh, una carreta típica, bien bonita, bien pintadita, bien delicada Y a él le pones un uniforme, le pones un sombrero que diga San Francisco de Macorís Y haces algo bonito Pero se le hizo la carreta No, no. yo solo estoy pro, eh, proponiendo es a las autoridades para que ellos lo hagan Y se pongan de acuerdo con esa gente porque no solamente sería él Si tú vas a la libertad, hay como cinco ahí gente que, que tienen carreta si tú las pones todas en línea, bonita, delicadita La gente se va a querer parar ahí Aunque sea para tomarse una foto ah, Y sí. al tomarse la foto Va a comprar el agua de coco Y entonces se va a, di a dinamizar allá, la economía Pero tú ves ahí en, Bona en Bonao Es donde venden los cocos y, y, lo, y la naranja agria Que la gente se para y a hacerse fotos sí. que, que venden como muchos cocos también en la carretera sí. Algo tan sencillo y cultural y Claro, la gente, todo lo que es bonito La gente, la, la gente se quiere para tomarse fotos Y cuando tú te paras, consume una llamada. Sí, tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Díganos. ¿Cómo están bien, bien gracias. bien, gracias a Dios. ¿Quién nos habla? Luis Díaz. Ah, Luis. Luis, ¿Cómo tú estás? Eh, yo quiero un comentario para aportar algo sobre lo que ya han tenido tiempo. ¿Cómo sí. no? Adelante, Luis. Bueno, estoy viendo el aire como están hablando ahí. Eh, sí. Adelante, puede hacerlo. Sí, adelante. Tiene un delay, parece que él está... Eh, mire, yo quiero aportar algo con relación a lo que ya está hablando. Y es que eh, hay una fortaleza aquí para lo que se llama ecoturismo de la, pro, de la provincia de Duarte eh, No sé si estoy hablando. Sí, sí, sí, sí te oigo. Te, te, te Continúa. Oigo que okay. hay una fortaleza sobre lo que ella ya están diciendo, sobre lo que ella ya están diciendo en la provincia de Duarte, y es que eh, nadie ha podido, sí, pero nadie ha podido en la historia de San Francisco Macorís desarrollar lo que es el turismo que tenemos de la que te Pueda. Okay. Ah, ok. No sí. debilidad. Sin embargo, sí. yo le presenté al ministro de Turismo un proyecto, bien consensuado, Ajá. y lo pre-aprobaron, o sea, realizar esa práctica Macorís la oficina provincial de turismo, y tú sabes, el ministro eh, Francisco Javier lo aprobó prácticamente, yeah. pero por asunto político, no no lo pusieron y no me nombraron a mí a él porque yo no soy de SMD eso consistía en desarrollar la Loma pueda para que la gente tenga acceso a la Loma Quitepuella e eh, ir allá, hacer algo allá, inclusive yo tenía el apoyo de la de la oficina, de una oficina internacional para hacer una escalera de piedra para que la gente tenga acceso a él, porque mucha gente no va, porque cuando está lloviendo, y siempre está mojado la gente se cae un todo pero esto, inclusive me, me aprobaron la oficina de gobernación y como dije antes por asunto político no pusieron la oficina después que el ministro de turismo dijo que sí pero eso hay que caerle atrás porque aquí en San Francisco de la provincia de hace falta un mejor turismo, que aquí hay muchas cosas que pueblo lo saben que la gente puede venir pero no tiene promoción Bien, Gracias sí. a Luis Díaz Pero por ruta, el aporte Lo primero ruta. es organizar Esas claro. cosas, esos atractivos claro. Que hay y hacer rutas que sean bien eficientes bueno, con un personal ahí preparado. Está, claro, ahí está el, el tema de la ruta del cacao. Ajá, o sea, ahí está ha, el cacao. Es exitosa y, Por ejemplo, viene, la, y vienen turistas a ver la Nestlé La gente pudiera coordinar una visita a Nestlé claro, para ver cómo es el manejo todos, de esa industria. Incluso aquí mismo a Telenor pudiera coordinarse una visita que la gente venga a, a, a ver cómo son las instalaciones de aquí, como hace la televisión franco-macorizana. Y así sucesivamente. Hay much... Mira, yo voy a hacer un reportaje, se lo prometo a la gente. Voy a ver si lo puedo hacer para el próximo mes. Eh de una cueva que hay en la comunidad de Chinguelo soy aquí en San Francisco eh, casi bordeando ya con agua de una cueva de, que le llaman la cueva de los indios, es interesantísima eh, esa experiencia de usted entrar ahí y para un turista yo le puedo asegurar que, que eso se convierte en una gran aventura, yo lo voy a grabar le voy a hacer un reportaje y lo voy a presentar aquí para que eso pudiera ser también un punto de, turístico de San Francisco